Ya llegó el momento, señores, de la entrevista que habíamos anunciado previamente porque tenemos al licenciado Jorge Peña, especialista laboralista, eh, abogado laboralista y quien tiene una vasta experiencia en la materia en esto, de, en razón del aumento de salario que con tantos bombos y platillos ha dicho el presidente que ha sido histórico y que ciertamente... Un aumento considerable y unas proporciones interesantes. Con él vamos a hablar de estas cosas. Buenos días, licenciado. Buenos días, Francis Yerjan. Buenos días a todo Gracias, el elenco de, del programa y a todos los televidentes. Bueno, ya tú has escuchado eh, la aunque dejaremos la parte de la preocupación, porque es más económica que procedimental, pero sí debemos ponernos en contexto qué ha sucedido y de y cómo usa el. Y, ¿Y cómo se establecen los aumentos de salario en el país y que esta vez el presidente ha asumido eh, como un logro? Perfecto. Yo pienso que es importante lo que ha ocurrido. No suficiente, necesario y también es el cumplimiento de un precepto legal del Código de Trabajo que establece que cada dos años deben ser revisados los salarios mínimos establecidos para eso existe un Comité Nacional de Salarios, que es el encargado. Pero eh, esta, en esta ocasión hay aspectos relevantes que entendemos importante que la población, principalmente la población trabajadora y empleadora, eh, comprenda algunos términos, algunas dimensiones, eh, algunas eh, situaciones particulares que se establecen en esta resolución que salió en el mismo día de ayer la resolución que establece el nuevo salario mínimo y que fue anunciado con bombos y platillos, como dice eh, Francis. Eh, mi apreciación es que esa, eh, ese anuncio ha sido eh, superdimensionado en el sentido del impacto que se ha querido generar. En realidad no, no, no se verifica en los bolsillos de quienes van a recibir ese incremento frente a la situación que efectivamente vive el, el país con la carestía de los de, de los productos de primera necesidad. Entonces, eh, se trata de llegar, de aproximarse lo más posible, pero eh, no es suficiente. <risa> ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eh, y, y hay una presentación eh, que, que quise preparar para mayor comprensión, que ojalá poda, puedan... En el año 2004, en octubre, se uh -huh. produjo una resolución que estableció una clasificación de las empresas. Correcto. Una clasificación de las empresas, la resolución 05/2004, que establecía que las empresas eran grandes, medianas y pequeñas, y para establecer el salario mínimo se establecía un criterio que era de el de el valor de las existencias e instalaciones de las empresas que se tomaría en cuenta para establecer, ahí lo tenemos, para establecer eh, el, el salario mínimo aplicable para las empresas del sector no sectorizado, que eso es algo también que debemos explicar. Es, en esa ocasión, las empresas grandes, las existencias y, y, o instalaciones debían estar por encima de los 4 millones de pesos. Pero en, eso en, en el 2004. ¿Pero eso en qué, en qué sentido? El es valor, la, valoración, la, valoración, la valoración. Infraestructura, eh, eh, activos. Es decir, de 0 a 100 pesos, ¿Sí? para poner un ejemplo rápido, okay. tú tienes un tamaño de 0 a 50 pesos, otro tamaño, de 0 a 25, otro tamaño. Sí, Podríamos calificarlo, que eso son tres, tres etapas. Ahora... Lo llevamos a, por, a, a números en millones de pesos, es lo que se establece. Y hay una relación con el número de empleados también. No, no. Esa, ah, es eso eso es lo no. que ha cambiado al día ah, de hoy. Perfectamente. Perfecto. Entonces, esas eran tres escalas. Nosotros le llamábamos la escala superior, la escala media y la escala inferior, para aplicársela a los, al salario mínimo. Entonces, para... Tomando eso como parámetro, se establecía el salario mínimo de las medianas empresas, de las pequeñas empresas y de las grandes empresas. Bien. Ok, eso duró 17 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de ayer. Que se aplica por una ley, eh, con una, una ley del 2017 que reclasifica las empresas. En un reglamento del 2019, reclasifica las empresas para tomar U un parámetro, un mecanismo diferente al anterior a los fines de establecer el salario mínimo que deba aplicar para cada uno de los renglones. En este caso, la resolución 01-2021 emitida en el día de ayer toma como referencia, como criterios, las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas... Que es menos que la pequeña. Las microempresas sí, sí. son, sí, exactamente. Tiene 10 trabajadores. Perfecto. Ya. Y ahí lo, lo vemos en pantalla, el parámetro que se toma en cuenta. Las empresas grandes, más de 151 trabajadores, pero también toma como referencia las ventas por encima de 202 millones de pesos al año. Interesante. Es interesante, porque ahí yo quiero entrar a, a aprender o a conocer. Pónganme de nuevo el, esa. 10 trabajadores. Esa es la micro. La micro. La micro. Se puede computar de que después de 10 trabajadores o en 10 trabajadores, tú podrías estar negociando 8 millones de pesos al año. O no necesariamente. No necesariamente. Eh, hay una hay algo importante ahí. Ajá. Hay muchas empresas que, independientemente de tener muy pocos trabajadores, mueven en volumen de dinero una cantidad significativa. Grande de dinero. Ejemplo, las bombas de. La estación de combustible. De, de combustible. Sí. Las farmacias. ¿m? Las ferreterías. Los eh. licor store. Lo, también para, hay para, para, la, para la, la, las agencias de, de cambio. Las tiendas. Las ser, de cambio. Que tienen, que tienen muy poco personal. Muy poco personal, pero mueven una gran cantidad de. Madre, dinero. Entonces, millones. ¿qué dice la propia resolución? La resolución establece. Es interesante. La resolución establece que debe tomarse en cuenta el criterio de esto, de estos dos, que sea más favorable al propósito del incremento Exacto. salarial. De tal manera que una farmacia que tenga cinco uh -huh. empleados, un y ejemplo, mueve 11 millones de pesos, en, se si cae en la categoría según la venta. Claro. Ahora, esto resulta ser un poquito complicado, porque eh, ¿quiénes van a, a determinar eso? Ahí viene el rol del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que establecer en qué renglón cae cada una de las empresas según estos parámetros y tiene que fiscalizar que esté ajustado al salario mínimo correspondiente según la categoría en la que caiga y tomando como referencia... Si no ya a la cantidad de trabajadores, porque probablemente sea insignificante para fines de la aplicación del salario mínimo, sí si el, el volumen, volumen de venta del último año. ¿Cuándo es el último año? Una bueno, pregunta. 2020. Pero todo esto que estamos hablando, que regula el, el Ministerio de Trabajo, ¿lo hace solo el Ministerio de Trabajo? Es decir, ¿el Ministerio de Trabajo toma la resolución de aumentar? No, no. Es el Consejo. No, exactamente, pero eh, estamos hablando del Comité Sal Nacional del, de Salarios. No, pero el Comité de Salarios, uh -huh. eh, lo que quiero es que la gente entienda que el Ministerio de Trabajo es un miembro del, del Comité. Ah, sí, sí. Es esto, es un, esto es un Para que lo explique. tripartito que decide sobre la, la revisión de los salarios. ¿Quiénes? El, el tripartito es el Estado a través del Ministerio de Trabajo. Uh -huh las asociaciones de trabajadores o los sindicatos de trabajadores la, las verdad lo, la, las centrales sí, sindicales ahí está, eh, Pepe Abreu, Pepe ¿verdad? Abreu que, del Río sí. y, bueno los pensionaron a todos por cierto eh, mira <ríe> es eh, Eri y también está por favor y también, a lo que él está dando los detalles de cómo está conformado el consejo <ríe> y también están los empleadores representados en la, la ahí está las asociaciones de empleadores... Se fueron eh, okay. los representantes eso del son... trabajo con pensiones entre... 50 y 75. Escúchame, Jorge, que creo que es importante que sí. también se dé este ingrediente. Tal vez no fue ni oportuno publicar eso. Creo que no. 50 y Por las 75, con, las mil y 75 mil pesos. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Entre 50 y 75 mil pesos se van los, los jureles representantes de los trabajadores que no alcanzan ni siquiera a la mitad a la mitad de la canasta familiar para solventar un salario, una canasta familiar de 35 mil, tú que ganas el salario mínimo, tienes que pagar casa, tienes que pagar combustible, colegio, agua, luz, teléfono. Yo no sé cómo lo hacemos, pero bueno, sigue. Sí entonces, eso no fue prudente publicarlo porque como que va a generar, digo, eh, en los medios no debió salir, eh, esa pensión, y lo, y el, que es para contrarrestar lo que entienden que no hubo un gran triunfo para los trabajadores. Definitivamente, que yo, creo que yo diría que el Estado ahí. el estado tuvo un gran triunfo. Pero se ve que sí. ¿Eh? ¿Tuvo por eh, ahí? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, a un empleador le dicen que le van a aumentar su salario de 12 mil pesos a 19 mil, él entiende que sí, que, que es un gran logro para él. Bueno, eh, cuando vamos a la realidad del poder del adquisitivo, uso, del uso de ese, ese dinero, dinero, entonces el incremento de los productos de primera necesidad, los que conforman las canasta básica, probablemente ya. esté muy superior al margen de diferencia eh, en cuanto al salario. Entonces, hay una aproximación, pero jamás va a compensar lo que hemos experimentado nosotros los que vivimos en los supermercados casi todos los días. Sí. Ay, eh, ¿En qué, qué significa esto de, de, los, de los salarios? Ahora yo quiero que veamos eh, la explicación que estaba dando para que eh, la gente comprenda. Entonces tenemos la clasificación a la, la reclasificación de las empresas, las empresas. En, cuatro, en cuatro empresas, pero dentro del renglón de las empresas que corresponden al sector no sectorizado. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, Jorge, un momentito ahí. ¿Qué es eso, no sectorizado o sectorizado? Perfecto. Se toma como referencia eh, tipos de empresas y se engloban, se envuelven en una categoría, en un renglón, en un sector. Entonces, hay muchas empresas que están sectorizadas. Ejemplo, las empresas del sector gastronómico es hoteles, restaurantes, casinos, pizzerías, heladerías, eh, chimichurri, este, cafeterías, todos aquellos establecimientos donde se vende bebidas y comidas para el consumo, para el consumo en, en tales establecimientos, es, están envueltas, involucradas en un renglón, en un sector que para fines de salario mínimo es el sector gastronómico. Eso tienen un Salario mínimo particular exclusivo a quienes no impacta esta resolución. No se le aplica. Ah, okay. no se le esos aplique. salarios no se le aplican a todos los que trabajan en cualquiera de ese tipo de empresas. Eso, eso es parte de lo importante Repítelo. que debemos aplicar: Check. cafetería, restaurante. Casinos, eh, clubes, casines, turu, clubes, cafés, bares, café, bares eh, Y hoteles, en este caso eh, y Pizzerías, heladerías No entra en ese renglón No de aumento. entran en ah, esta, en esta, en esta en etapa En resolución, ya. en esta etapa Eso es una resolución diferente para ese renglón o sector salarial. Por la infraestructura Existen que ellos, ocho Eso te iba a preguntar ocho sectores ¿Cuántos cuánto sectores existen? Entonces, está el sector de la industria azucarera Está el sector de la industria zona franca de eh, la construcción. El sector de la construcción que a la vez tiene cinco subsectores los varilleros, los, los pintores, los albañiles, yes. los plomeros, Yo. los electricistas, sí. todos esos son subsectores del sector construcción. Y comunicaciones. Eh, no, Entran dentro eh, de la empresa eso, grande. Eso cae. Entonces, eh, todos los demás Entran todos. caen dentro de la de, del sector no sectorizado. Entonces, Hay otro aquí, sector que ajá. es el sector de las instituciones sin fines de lucro. Sí. Que claro, es, es, es un que salario tienen un mínimo. Un servicio de personas particulares. Exacto. Pero son asalariados. Exacto. Pero eso tiene un salario mínimo particular. Y otro sector es el sector de los vigilantes de las empresas privadas. Ese, mm. ese, ese es un sector que tiene un salario mínimo particular también. Las domésticas no tienen salario mínimo. No. Es, lamentablemente. Las... Eh, los trabajadores del campo tienen un salario particular a los que estamos hablando en esta sí. en esta en esta ocasión. Entonces hay una gran cantidad de trabajadores, sí. alrededor del 50% de los trabajadores del país, no van a ser impactados con este aumento en, de esa resolución, que están involucrados en, en en todos esos otros renglones o sectores o sectores de de, de empresas. A, cua, a los cuales no se le aplica el aumento de salario que fue anunciado en el día de ayer, solamente se le aplica a los empleados del de sector no sectorizado, que son todas, o, todas las demás empresas que no corresponden a los sectores que hemos referido. El sector no sectorizado es el más abarcador, es el más general. Por eso eh, involucra alrededor del 60 y pico por ciento. De la empleomanía de eh, empleo general. General del país. General del país. Pero hay un gran, una gran parte que no, que no puede contar con que el próximo 30 de julio va a cobrar, que es bueno, la primera mi pregunta aplicación iba, de, iba, esta, de esta resolución. En ese, el, es importante señalar que mi pregunta, esta pregunta va en ese tenor. ¿Cuándo entra en vigencia para las empresas no sectorizadas ¿Y cuáles son? O por lo menos alguna. Hay una hay una, una diapositiva que tiene que ver con la, aplicación, eh, con la aplicación de la resolución. Vamos a ver. Ah, eh, más adelante le puede dar, por favor. Sí, ahí. Aplicación escalonada. Ahí, vamos ahí a ver. está. Entonces, las empresas grandes que deben pagar 21 mil pesos mensuales, solamente van a pagar ahora en julio en base a 20 mil. Y los $21,000 mil entran a partir de enero, o sea, mil pesos que se le va a incrementar en enero. Una pregunta, o sea, porque su, tengo una pregunta. Así de, como está de, planteado. 17,600 y algo. 17,610. El, el 19% que es el que se le incrementa a las grandes empresas. Es Llegará a un 21. 21 mil. Pero previamente solamente van a llegar a 20. Exacto. hasta de, el En estos primeros seis meses, solamente va a pagarse 20 sí. mil, aplicarse sí. hacia sí. 20 Ahí mil Ahí está pesos. la pregunta que me hacen alguien. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Será que esa medida es para ajustarlo a los que ya ganan dentro de la misma empresa, por razones de, de la actividad que realizan interna, que ganan 20 mil pesos hoy? Sí. ¿Se le estaría llevando a los que ganan 17 a 20 para unirlo y después todos van a ganar 21 mil? ¿O va a tener el de 20 mil pesos el incremento a su salario? La inquietud es súper interesante porque puede ser la inquietud de muchos, de muchos trabajadores. ¿Qué ocurre? El 19% que se le ha incrementado a las grandes empresas es en función del salario mínimo anteriormente Exacto. establecido que era de 17610 17, pesos. Decir, es Cuando eso? usted le aplica el 19% llega a 21000. Ahora, ¿qué pasa? La persona que hoy gana 18000 pesos no se le va a aplicar a esos 18000 pesos el 19%. El que gana 20000 pesos no se le va a aplicar a esos 20000 pesos el 19%. Claro. Lo que estas personas que aún ganando más del salario mínimo previamente establecido al 17.610 eh, no llegan a 21. La obligación de la empresa es llevarlo a 21.000. Estamos hablando, señores, que este mini, este es un taller prácticamente en esta entrevista. Te lo agradecemos uh -huh. que todos los recursos humanos debieran estar ahora mismo. Haciendo ajustes. Eh, en, esta, en este, en este Conectado, canal. Sí. Conectados. Si sí, hay unos ajustes necesarios ahora que tienen que estar trabajando las empresas ya para este pago de nómina del día 30. Entonces, ¿qué, qué ocurre? A lo interno de las empresas se da una especie de política salarial. Las empresas organizadas. Sí. Una persona que gane 17,610 pesos al día de hoy y que... A partir del día 30 va a ganar 21. Ese experimentó de manera de manera eh, efectiva su incremento salarial. ¿Qué pasaría con el que gana entonces hoy 20 mil? 20 mil o, o 23, que no. sería no, no, el 19 no, no. Sí, pero, de 20. No, pero ponle 20 mil. Sí. Es menos de salario mínimo, ¿verdad? Por tanto, la obligación de la empresa es llevarlo a 21. Pero ¿cuál es la razón de ganar mil en vez de 17.610? Probablemente que es el, el jerárquicamente superior del que sí. gana sí. los, los 17.610. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a ganar mil pesos los dos? Eso es lo que, esa es la pregunta. No, entonces, la política salarial de la, empresa, de, de la empresa debe llevar a una serie de ajustes razonables que que implique la diferencia entre el superior, el inferior, el que entró ayer, el que tiene 10 años, el que tiene 15 años, el que... Claro. Eh, bueno, yo diría que la, la secretaria, asunto, el gerente... Sí, eso, eso sería es interno, no interno. le obliga la no, ley no, ni la resolución hoy. La obligación es llevarlo a 21 mil. Ahora bien, yo quiero recordar que, que esta resolución no es tan histórica como la que ocurrió en el año 2004. Incluso yo escribí en el propio 2004 sobre... Lo que está pasando hoy, yo, yo escribí un artículo, está en el internet, en el periódico Haya, sobre la nueva tarifa de salario mínimo, porque esa sí era impactante. ¿Sabe por qué? Porque incrementó un 30%, no de promedio, no, un 30% general, sí, a todos no los trabajadores. Sí. La resolución 04, 05 2004, de octubre del año 2004. Sí. Pero además incrementó el 25% para todo aquel que estuviera ganando por encima del salario mínimo establecido. O sea, es como si hoy... Es decir, digamos, la, la política de salario... La política de salario la, la impuso... Es un asunto es, proporcional. Proporcional. Entonces, esa es la única revisión de salario mínimo en todo lo que eh, tenemos estudiando, estudiando y, ¿Y tratando este qué? tema. tú sabes qué? Que, y se disfrutó, que sufrió un impacto super y positivo Y se disfrutó a la porque la los precios de la canasta bajaron porque había un impacto del dólar, sí, y el dólar bajó del 48 y 50 a 28 32 solamente en transición. Se verificó, se verificó Se verificó bastante. bastante que no está sucediendo ahora, porque ahora es que nos están colocando al país de una barrida que hizo el sector eh, industrial y todo el mundo, y puso los, a la, lo, los precios de su producto en las nubes. Y a partir de ahí es que ellos están hablando de estar de acuerdo en un aumento de salario. Pero es que nosotros nos vamos a chupar, como dice popularmente, que es a partir del precio que ellos establecieron ahora, que pasaron aceite de, de 3.45 a 600 pesos. Así es. Es desproporcional. Y así la mayoría de los productos. Pero ¿qué, qué va a pasar? Bueno, el, el, el trabajador no va a verificar un incremento en su calidad de vida, que es lo que se procura con esto. Lo que está experimentando es un, un aporte algo compensador ¿m? de lo que ha sido el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar de los últimos meses, que ha sido exuberante, sí. que ha sido eh, desproporcional. Y, y esa compensación es una aproximación, ni siquiera lo compensa en su justa dimensión. No. Eso, es una, eso es una realidad. Pero estamos hablando del punto de vista de los trabajadores. Sí, claro. el punto de vista de la empresa, no deja de ser una carga muy significativa para Pero la quiero empresa. quiero preguntar algo. No deja de ser un force importante ¿Qué, para ¿qué las empresas. ¿Qué puede pasar, Jorge? ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo una empresa, tiene 50 empleados, y resulta ser que ahora yo tengo que aumentarle... Eh, un 11%. Yo, 3 mil pesos a sí. cada empleado, ¿verdad? Y esto me, está, me, me, me conlleva una carga. ¿Qué puedo yo hacer entonces? ¿Le subo <ríe> los precios al, al producto que yo vendo? Eh, Tiene que haber un reajuste. Porque ahora, ya ellos lo reajustaron antes lo de la, lo del con la pandemia. Lo de incremento de precios no puede experimentarse por lo de este incremento de salario. Porque, porque entonces estaríamos, de que, que estaríamos hablando de algo tan contraproducente. Como el teteo del DJ. O como el establecimiento de las pensiones, de los que nos defienden, okay. que van a estar tranquilitos. Que sí. muchos de nosotros como abogados, para, para juntarnos con 50 mil y 75 mil pesos mensuales, <risa> no va a ser... Óyeme, pero, mira... No, pero Jorge, entonces... Pero ¿qué hay, rejuegos, qué hay rejuegos no? que ahora. se la van a ingeniar los empleadores. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo le, le tengo una preguntita, Jorge, yo, y a ti. Pero, atienda cuáles? meta, no. meta, ¿no? ¿Cómo cuáles? Mira, en, el primero, de, el 30 de julio, tienen que estar ajustados ya. ¿Y por qué la... todo hace así? Pero espérate. Escúchenme esto, escúchenme que aquí esto. Hubo uno, Déjame... Aquí hubo uno que hizo así. <risa> No, mira, significa? mira, deja esto. Jorge, no, no hemos hablado. Es el programa se está terminando. Ah, mira bueno, lo que quiso okay. decir. No, Jorge, hay una parte que no le hemos hablado. Ya tú has explicado lo, la tipología de empresa, a quienes se le aplica, a quiénes no, Sí, sí. el incremento. Hemos hablado en la parte económica, la parte de, de satisfacción o no de, de la medida. Ajá, que, no. que es importante porque es el aumento de los precios, de, de los salarios de todos. Ahora. La empresa se tiene que enfrentar a una TCS más alta. Sí, claro. Es un ¿Eh? incremento, una carga. Se incrementa la carga de la empresa. La empresa Es decir, paga. aparte de aumentar el salario, también tiene que pagar, tiene que pagar la TCS. La TSS. Tiene que soportar, ¿verdad? La carga impositiva que, que, normal, se, mantiene igual. que se mantiene igual. Yo pienso que los empleadores debieron, debieron pelear en esos acuerdos, pero ellos dicen o, que están de acuerdo. Quizás porque no lo que sacaron pasa es que a ellos ven, les conviene que ellos que ellos, hicieron, ese, ese, ellos hicieron ventaja no, no, desde no. el aumento. Es que ese incremento es conveniente para el sector empleador, no para el sector trabajador. Mira, eh, Jorge, oye, explícate, explícate. Sí, sí. porque qué. Ahora estoy yo confundido y pensaba que era para los muchachos el beneficio. Explícame eso. El, la revisión de salario es obligatoria cada dos años. Lo que se ha hecho, es, 4, lo se ha hecho es una compensación de lo que ya el sector empleador ha venido ge gestionando eh, beneficios, que es del incremento de los precios. Por tanto, no es, un, no es un, una camisa de fuerza para que ellos eh, este, ajusten o, o incrementen un salario partiendo de una, de una situación en de una situación futura, sino de una situación que ya ellos se vienen beneficiando. Una es una operación audaz. Ese okay. aumento, Pero ese es, un, es un elemento. El otro Una elemento operación es, audaz. Vamos a escuchar. Okay. El otro elemento es que la reclasificación de las empresas es la trampa más grande en contra de los trabajadores. ¿Y ¿Por qué? Pues la porque la gente... Porque, porque yo, yo coge a uno eso. y deja a otros. Yo quiero entender imagínese eso. Imagínese usted, imagínese usted que una empresa que pagaba 17.610 pesos teniendo 15 trabajadores, no, teniendo eh, 15 trabajadores, ahora cae en pagar 12 900 pesos con esos mismos 15 trabajadores. ¿Sí? O sea, es una empresa es que, tiene, que tiene la posibilidad de decir, bueno, yo tengo 15 trabajadores, lo que voy a hacer ahora es, y ahí vienen algunos rejuegos que van a hacer las empresas, lo que voy a hacer es que voy, me voy a cancelar unos 10 de eso. Es con el salario de 17 mil Porque no le puede disminuir el salario Tú no puedes hacer un ajuste hacia atrás okay. Entonces voy a, a, a Cancelar 10 de, de mis 15 trabajadores y luego voy a Emplear otros 10 con el salario anterior Eso es injusto Pero es oh. una puerta Que van a manejar los empleadores Otra cosa es que Hay una diferencia in, enorme Entre la escala de la mediana empresa que es de 50 empleados en, a, ciento, en, a, a, a 100. A, a 150. A 150. Y, y la que es la pequeña empresa que es de 10, eh, 11 empleados. A 51. Hasta 51. Hasta 50. Ok. La diferencia es de 6.100 pesos de salario por, por trabajador. Uno gana 19.000 y el otro 12.900. Imagínese usted una persona una empresa que tenga 50 empleados y que por esos 50, no, 60 empleados y que por esos 60 empleados tenga que estar pagando mil Un ajuste de reducción de personal lo baja a 45 empleados, a pagar 12.900 o a 49, lo a poner a 49 para ponerle. Inmediatamente sí. esos son salarios gratis. Legalmente se colocan Jorge. en la oportunidad de un salario más bajo. Miren, una Pero pregunta. mira, hay una se parte. Da, se da, se sí, da, y las multas que se habla que se deben pagar tantos salarios mínimos, ¿también se va a afectar También. para el que comete sí. una claro, falta? Claro. Bueno, que no cometan falta. Sí, Pero los inspectores de trabajo una, andan una levantando actas de infracción ahí a más y mejor. Jorge, una pregunta. ¿Ese aumento pasó por el comité de salario? Sí, sí, claro. Sí. E ese ese, ese hay aumento aquí. es... Ajá. Es que fue como un fruto decreto. del Comité Nacional de Salarios, promovido por el sector ejecutivo, obviamente. Correcto. Pero el sector ejecutivo, el presidente, lo que hizo fue que convocó al Comité Nacional de Salarios, produjo la convocatoria, bueno, produjo los encuentros, interesante, produjo, interesante, produjo la, los acuerdos y la concertación que anunciaron en el día de ayer, y de ahí se le da forma. A los acuerdos a través de esa resolución, la 01-2021, que fue la que se cogió ayer. Muy bien. Bueno, Jorge, gracias, gracias por tu participación. Ha llegado, el eh, quisiéramos seguir, porque la verdad que ha puesto tú en el tapete una situación de hoy y que debemos analizarlo en el, todos los aspectos. Hay muchas inquietudes. Hay, muchas, Hay inquietudes. muchas inquietudes que ni siquiera con el programa quedaron satisfechas. Sí, Nosotros sí. estamos eh, dándole tratamiento al tema. Vamos a estar eh, por nuestras redes sociales eh, explicando algunos aspectos y también estamos a la orden en nuestra oficina para claro. los que entiendan que deban orientarse. El empresario y el empleador deben de tener eh, un, una buena asesoría. Realmente nosotros requerimos de, de, de, orientas, de, de, de que se oriente al empresariado, pero también al, al empleado. Jorge, tenemos aquí... Tú, estás, tú favoreces... A todo esto y a los cambios que ha sufrido el mundo, ¿tú favoreces lo que me han comentado algunos, que se va a promover una reforma al Código Laboral sí, claro. y a la Ley 8701? Necesaria. Y la dirección de la DIGA. Es que, esa cuándo, la recoge todo. ¿De cuándo estamos hablando? ¿El Código Laboral de 1992? 92. Señores todo el la evolución tecnológica que, que, que ha sufrido el, el mundo que vino a dar un aquí, ¿no? todo el avance eh, científico económico que ha sufrido el mundo desde 1992 para acá no está recogido en términos de lo Laborales, que es sí. los derechos eh, laborales y, y el tratamiento por ejemplo el teletrabajo y todos esos temas no, que tienen tiene que ver con esa ese es, bueno. es parte de lo que debe recoger una, una reforma laboral y claro. la, la, la ley la de seguridad social, seguridad social que es igualmente se le han descubierto varias falencias, sí. algunas cuestiones inopera, inoperantes y que otras que, que, que son rentistas y, y, que timan directamente el sí. bolsillo y, la, y los ahorros de nosotros, los sobre, trabajadores. Sobre todo. Jorge, eh, eh, aquí hay muchísimas preguntas eh, para si puede darnos el número de WhatsApp para que la gente que nos ha escrito le escriba de manera ah, directa sí, perfecto. Lo eh, pueden, a su número. Lo pueden anotar ahí, 809 258 809-258-9600 es el teléfono de Jorge Peña. La, a la gente que nos ha escrito aquí. Acá, las clínicas eh, la pregunta, entran o sea, en el aumento. Sí, las clínicas que la clínica pertenecen al sector no sectorizado. Ah, okay, o sea, que entran dentro Deben del Deben hacer los ajustes salariales ahora. Muy ahora bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Jorge, por acompañarnos en el día de hoy, Francis. Y mira, y lo del sector público, no va a... El sector público es un tema pendiente, imagino, para el sector ejecutivo. Bueno, pues gracias, Jorge. Que, queríamos era drenarlo de, de los conocimientos, prácticamente. Sí, sí. Pero fíjate, ¿no? el tiempo en televisión eh, nos limita, pero espero uh -huh. que haya sido verdaderamente eh, orientador porque lo es. Y la gente que le escriba a su teléfono, que vaya Correctamente. A oficina, ¿vale? Vamos a una pausa y cuando regresemos, más contenido de este su programa de mañana. Gracias, Jorge.